Y los nuevos asquitazos! ¡Son un asco! Llegaron los asquitazos y están en prensitas, chisitos, rafles y 3D. Además, busca el asqueroso asquimoco Es pegajoso. Chorrea. En el poder guardar las impresionantes asquipartes. ¡Apúrate! O lo vas a encontrar hasta en la zona ¡Son un asco! ¡Un asco! de tu moco, el niño